Las declaraciones fueron ofrecidas por Antonio Pichardo Cabrera, quien denunció la situación. Manifestó ante las cámaras que desaprensivos se dedican a la venta de CD en residencias con fines no muy claros. Advierte la peligrosidad de estos. Pero yo quiero hacer una denuncia con uno, unos ladrones que andan ahí vendiendo este CD de Padre Chelo. Ellos lo venden a 150 pesos. Pero no tienen nada grabado en blanco, que te hiciste. Prácticamente lo que ellos están vendiendo es la carátula. Entonces te regalan esta imagen que para que tú la uses en tu cartera. Eh, eso fue una tía mía que fue estafada. Entonces yo quiero hacer un llamado al pueblo de San Francisco de Macorís para que cuando estos esto ladrones, como dicen, lleguen a su casa, que no los reciban. Todo esto es falso. El Padre Cielo no manda no a vender, seguir por la calle. Ellos lo distribuyen allá, en la bella. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.